libro de invocaciones, la pluma de Cervantes y los pelos del culo de un amuno. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Danza jarana! ¡Salta la rana! Malta ranana. ¿Ha funcionado? Toma, toma, muérete, cabrón. <risa> No Eso, eso, eso es penalti Eso es penalti, ti, para penalti, penalti, eso es penalti para... Bueno, sí. la pinta, no era correcto ese penalti, no debería haberlo pitado. Perfecto.